nació como un movimiento social, contra un gobierno y pensamientos absurdos de la sociedad. Muchos raperos hicieron posible lo imposible, haciendo que este problema sea visible. Hoy en día miles de artistas ponen una pista y ya dicen entrar dentro del movimiento del hip hop, al ser uno de sus elementos. Desear llenar tu billetera con monedas abusando de una cultura que buscaba despertar. En realidad puede dar miedo, convivo con una ansiedad Despertando cada madrugada para ir a trabajar, deseando estar muerto No por el trabajo, sino por la relación social Muchos quisieron ayudar, pocos lo hicieron Muchos se fueron, pocos se quedaron He llegado a quedarme la por no soportar el dolor que sentía dentro mío Me preocupo más que los demás Veo más que los demás, pienso más que los demás Eso no me hace mejor, ni tampoco es un don Es cuestión de aceptación No voy a vender una falsa idea mía Soy una persona que estuvo en la deriva Y ante todo pronóstico Eligió la riva Elegí esta vida No sé si conseguiré mis metas y sueños Eso es muy relativo Creo que conseguí algo más importante que eso Tener a quienes amo es, sí, es, es el pequeño placer de estar vivo 17, man